Tiempo condicional, verbos terminados en ir. Video número 31. Iniciamos con el verbo deducir. To deduce. Yo deduciría, tú deducirías, él, ella, usted deduciría. Nosotros, nosotras deduciríamos, vosotros, vosotras deduciríais. Ellos, ellas, ustedes, deducirían. Efraín deduciría las respuestas fácilmente. Inducir, to induce, yo, induciría, tú, inducirías, él, ella, usted, induciría, nosotros, nosotras, induciríamos, vosotros, vosotras, induciríais. Ellos, ellas, ustedes, inducirían. Estas pastillas la inducirían a un sueño profundo. Seducir, tú seduce Yo seduciría, tú seducirías, él, ella, usted seduciría. Nosotros, nosotras seduciríamos, vosotros, vosotras seduciríais, ellos, ellas, ustedes seducirían. Las buenas ofertas seducirían a los clientes. Lucir, to shine. Yo luciría, tú lucirías, él, ella, usted luciría. Nosotros, nosotras luciríamos, vosotros, vosotras luciríais, ellos, ellas, ustedes lucirían. Con este vestido, tú lucirías como una gran actriz. Producir, to produce. Yo produciría, tú producirías, él, ella, usted produciría. Nosotros, nosotras produciríamos, vosotros, vosotras produciríais, ellos, ellas, ustedes producirían. Nosotros produciríamos el mejor café del mundo. Reducir, to reduce, yo reduciría, tú reducirías, él, ella, usted reduciría. Nosotros, nosotras reduciríamos, vosotros, vosotras reduciríais, ellos, ellas, ustedes reducirían. Nancy reduciría todos los postres de su dieta. Traducir, to translate, yo traduciría, tú traducirías, él, ella, usted traduciría. Nosotros, nosotras traduciríamos. Vosotros, vosotras traduciríais. Ellos, ellas, ustedes traducirían. Ellos traducirían los clásicos griegos al español. Conducir, to drive. Yo conduciría, tú conducirías, él, ella, usted conduciría. Nosotros, nosotras conduciríamos, vosotros, vosotras conduciríais, ellos, ellas, ustedes conducirían. El chofer conduciría con mucho cuidado. Relucir. To sparkle. Yo reluciría, tú relucirías, él, ella, usted reluciría. Nosotros, nosotras, reluciríamos. Vosotros, vosotras, reluciríais. Ellos, ellas, ustedes, relucirían. La niña reluciría muy bien con ese vestido. Introducir. To introduce. Yo introduciría. Tú introducirías. Él, ella, usted, introduciría. Nosotros, nosotras, introduciríamos. Vosotros, vosotras, introduciríais. Ellos, ellas, ustedes, introducirían. Ella introduciría la llave correcta. Reproducir. To reproduce. Yo reproduciría. Tú reproducirías, él, ella, usted reproduciría, nosotros, nosotras reproduciríamos, vosotros, vosotras reproduciríais, ellos, ellas, ustedes reproducirían. Ustedes reproducirían todas las copias que necesitamos para la junta o para la reunión. Aducir, to aduce. Yo aduciría, tú aducirías, él, ella, usted aduciría, nosotros, nosotras aduciríamos, vosotros, vosotras aduciríais, ellos, ellas, ustedes aducirían. El abogado aduciría muchas pruebas para sustentar el caso.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 Muy bien amigos, este es el final de este video dedicado al tiempo condicional, verbos terminados en IR, video número 31. Gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos.